Esta es tu casa y aquí te espero. Este es tu hogar y aquí hay calor. Esta es tu vida y tú lo sabes. Aquí están los sueños de nuestro amor. Sabes bien tú eres mi amor No debes marcharte ahora Ahora estamos atados los dos Con cadenas con mucho esplendor Cuando estés sola y las noches se frías, No lo dudes un instante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 Aquí están los sueños de nuestro amor Esta es tu casa y aquí te espero Este es tu hogar, aquí hay calor Esta es tu vida y tú lo sabes Aquí están los sueños de nuestro amor Cuando te lleguen las lágrimas te sientas muy triste y muy sola Recuerda que alguien te espera en casa Y regresa de nuevo al pasado que nunca pasa No tendrás que arrodillarte ante nada Tus lágrimas de inmediato serán de calma no hay pecado alguno que confesar, si escuchas algún grito, grita tu alma, esta es tu casa y aquí te espero, si escuchas algún grito, grita tu alma.